Es momento de luchar. Mirada, mirada, codo, codo. Como una estrella fugaz que ilumina la oscuridad de ese pozo. Volveremos a bailar. Verbena de de aboto. cuando pase esta tempestad no quedará el remanso de los domingos locos nuestros ojos son ventanas al mar no un frago de sueño rojo Vértigo da, morder de nuevo, de nuevo el polvo. Solo el amor nos salvará, reconstruyéndonos poco a poco. Romperemos esta cárcel de cristal. sueños rota